¿Qué tal amigos de la voz de la afición? Pues nuevamente ya estamos aquí en un video donde pues como bien vieron en el título, Cruz Azul en huelga de gol. Todos ya conocemos cómo funcionan las huelgas, ya saben que existen las huelgas de hambre, las de paro de labores, pero pues en Cruz Azul aplicaron la huelga de gol. ¿Qué me hace pensar esto? Pues resulta muy raro que después de haber hecho... Una, bueno de ir haciendo una gran liguilla en el torneo pasado de apertura y ganándole pues a Tigres que es un equipo poderoso, complicado y sobre todo en, en, en su casa lo prácticamente lo desaparecieron ganándole 3 a 1 allá en, en Monterrey y pues también después de haber goleado 4 a 0 a los Pumas en el Estadio Azteca pues eh, resulta muy extraño que, que en CU un Pumas que, que apenas si pudo con Pachuca porque Pachuca fue quien le permitió el pase a las semifinales terminarán cayendo 4-0 contra los Pumas, ¿verdad? De hecho, ese partido de vuelta contra Pumas, donde pierde 4-0 la, la máquina, fue tan extraño que eh, Héctor Huerta, periodista de ESPN, se atrevió a insinuar que pues fue un amaño de partido donde Cruz Azul, los jugadores de Cruz Azul se habían vendido, se habían dejado ganar. Y claro, pues los jugadores lo, lo negaron, era, era lógico que, que iban a negar este tipo de declaraciones de Héctor Huerta pero sí fue demasiado extraño que merecía una, una investigación más a fondo de la Federación Mexicana, no la hemos visto y yo creo que no la veremos nunca después pues ya veríamos el comienzo del torneo clausura 2021 contra Santos, vimos pues un Cruz Azul desganado, caminando en la cancha nuevamente pues perdieron por 1 a 0, era pues lo lo lógico, lo que se esperaba después de haber pues terminado un torneo tan tan mal contra contra Pumas y con el cambio de técnico que, que después de la renuncia de de Siboldi llegaría Juan Reynoso a la dirección técnica ¿verdad? Pero ya en la segunda jornada jugando contra Puebla nos topamos con la sorpresa de ver, pues, al Cabecita Rodríguez en la banca. Algunos de la prensa trataban de justificar esta acción diciendo que, pues, estaba lesionado, sabiendo que pues, había un video en las redes sociales del Cabecita en una fiesta con varias varias mujeres en su lugar colocaron pues al chaquito que no pudo con la responsabilidad de ponerse pues el equipo al hombro pues todavía siento que le queda la, la camiseta muy muy muy grande de hecho pienso que este este chavo es profesional gracias a la ayuda de de su padre el chaco si no pues este seguiría ahí en una una división juvenil verdad irónicamente cristian tabó metió el gol al minuto 9 y digo irónicamente porque el azul pues, lo buscaba para reforzarse en este, en este torneo. En el segundo tiempo pues, entró el Cabecita Rodríguez, aunque se le veía pues, eh, más de, a la de fuerzas que, que de ganas. Y pues, al final el Cruz Azul terminó perdiendo por, por 1-0 ahí en su casa en, en el Estadio Azteca. Las razones por las que digo que Cruz Azul está en huelga es porque Cabecita es un gran jugador, campeón de goleo de la apertura 2020 no anota ya desde los cuartos de final contra tigres en el apertura también 2020 con esto pues acumula cinco partidos sin meter gol uno en la vuelta de cuartos de final contra tigres dos en la semifinal contra pumas y los partidos en el actual torneo uno contra santos y otro contra puebla con esto pues acumula así 450 minutos sin meter un solo gol ustedes me dirán eso con respecto al cabecita pero y los otros jugadores que tienen que ver en esto Recordemos que pues los jugadores reciben premios económicos por conseguir objetivos conocidos como primas. Y a mi parecer eh, les avisaron de la llegada del nuevo presidente Álvaro Dávila, quien en su presentación dijo que estaría a cargo del equipo financi financieramente. Y dio a entender que no habrá grandes fichajes porque se pondría a trabajar con, con sus fuerzas básicas. Ustedes dirán, pero si le presentaron después de ser eliminado contra Pumas, pues sí. Pero pues internamente hay muchas cosas que... Que se saben antes que, que cualquier eh, medio de comunicación. En conclusión los jugadores están en huelga de gol por cuestiones económicas. Y cabecita Rodríguez porque ya no quiere seguir en el equipo. Se quiere pues ir a Europa en una de esas pues por sus caprichitos en lugar de irse a Europa. Lo, lo mandan a Europa, a Michoacán. Muchas gracias por ver el video. Te invito a que te suscribas, es gratis ya sabes. Si te gustó el video pues dale like por favor. Soy la voz de la afición y que la pases. Muy bien, hasta la próxima.